Paradise Life Relaxing. The Villa Houses for the crew, how we do? Paradise Life Relaxing. <laughs> This is Greg, aka Mr. Flip Flop, owner of Flip Flop Sports Bar and Taco Shop. We are located up the hill before Sasua Beach. If you pass the yellow steps, you went too far. Welcome to Flip -Flop. <laughs> what's up friends and family okay so i'm here with leo from bushnell i'm sorry bushnell construction right yes bushnell construction alongside kirkwood they work together sometimes in a lot of different projects now leo we're going to focus on you today since bushnell construction is your business and uh leo speaks good english but he wants to talk in spanish to be more comfortable i want him to be every detail in this video because he's one of the sponsors as well so leo do us a favor and give us information about your company okay uh, tenemos un tiempo de 10 a 12 años en la construcción de proyectos de apartamentos. Uh -huh. Apartamentos semi de lujo, de proyectos de buena calidad. En estos momentos estamos desarrollando un proyecto de, de viviendas muy bonitas en Torre Alta, Puerto Plata. Okay. Es un proyecto cerrado, muy moderno, con tecnología, paneles solares, eh, cerradura inteligente gas común, casas de aproximadamente uh, 2.900 pies cuadrados, dividido en dos niveles, que tienen además una piscina, tienen cuarto de servicio, uh, mucha, mucha tecnología para crear un ambiente adecuado uh -huh. para las personas descansar y vivir en armonía. Eh, también estamos tratando de desarrollar un proyecto a futuro que es de apartamentos tanto en Sosúa como en el área de Cofrecito. También estamos pensando en un proyecto de casas un poco más económicas en Sosúa. Pero en el momento estamos desarrollando, iniciamos a final de este mes con la primera casa en Torrealta. Este modelo de proyecto, nosotros damos el financiamiento sobre un 50% del de costo de la vivienda. El precio aproximadamente son 165 mil dólares. Se puede ir pagando El 50% en cuotas Y la diferencia Cuando la casa esté terminada Y entregamos el título Que también le transferimos el título A su nombre That's a great deal. Le damos un, un financiamiento A 5 o 10 años Por supuesto Abierto a que los clientes Puedan, si tienen un poco de dinero Extra, puedan abonar a a, al monto pendiente sin ningún tipo de penalidad. Todo el proceso lo hacemos lo más transparente posible. Si ustedes tienen un abogado, nosotros les podemos mostrar la documentación de nuestra compañía y del proceso de la construcción y del proceso de la transferencia de los títulos a su nombre. No tenemos ningún tipo de inconveniente si ustedes tienen algún abogado que desee revisar la documentación. Tratamos de hacer todo lo más en orden posible para que ustedes se sientan satisfechos con, con la inversión que están haciendo. Y puedan, por supuesto, que es lo más importante, dar una, una buena referencia sobre nuestra compañía y sobre la calidad que nosotros utilizamos en el desarrollo de las viviendas. Eh, quiero darle las gracias a mi nuevo amigo Flop por darme la oportunidad. <risa> de participar en en su proyecto de, de halloween estaremos allá y muchas gracias no leo thank you now just so you guys got to understand it's going to be in subtitles i'm going to translate everything for you guys but so you have um and i'm speaking to him in english he understands english you have uh, projects going on, Cofresi, Porta Plata, Sisua, oh, Sisua. or soon to be Sasua. Okay, yes. so he's pretty much all over the North Coast um, doing projects, a lot of construction projects, building property, building projects, um, apartment buildings, and so on. So all his information is gonna be in the pinned the comments, Bushnell Construction, um, and we are going to make sure, as you see Kirkwood right here, they work together. We're gonna make sure you guys understand, we're trying to bring you businesses that can help you get you set up in paradise, as uh, Kirkwood's wife said. Um, so basically, with Bushnell, he's, he mainly deals with construction, Kirkwood deals with realty. So together, they combine, they can find you what you need, and uh, Leo can get it built for you. Si desean, además, si alguno de ustedes tiene una propiedad y desea construir casas, apartamentos, por supuesto, también podemos ayudarlo en eso, Okay, there you go. Y somos competitivos con nuestros precios y nuestra calidad Ustedes pueden cotizar con nosotros Y pueden cotizar con las demás personas Pueden ver los proyectos que hemos realizado Y pueden comparar la calidad del trabajo que le estamos hablando so, we we Ahí the best information trying to trying to get you the best prices and everything here so there's nothing else you can do but contact one of us whether it be Bushnell Construction whether it be Kirkwood you have it all here Leo I appreciate you very much thank you very much and uh, like I said stay tuned um, we're going to have his all, all the Bushnell Construction info on the bottom in the comments and you guys contact him directly contact Kirkwood directly but you guys need some construction done contact Leo at Bushnell and Get to talking to him, see what he has set up for you guys. Appreciate you very much, Leo. Kirkwood, thank you again, and uh, you guys stay tuned.